Hola qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Cortana, el tiempo parece 15 minutos y vamos a hacerlo en la Legendaria. Cortando no es un nivel difícil, honestamente es bastante sencillo, una vez que te sabes el camino y sabes qué hacer, el problema es que es bastante molesto porque hay muchos momentos cortando y momentos grave mind que tienes que, que ver, puedes traslapar uno que otro para brincarlos, pero no es tan, no es tan fácil, entonces vamos a ver si, si podemos hacerlo. Toma esta granada, es importante. Y ahora ven por acá. Aquí puedes intentar hacer un nade boost. Entonces, brinca. Este granada, brinca. Y si te da el impulso, a ver qué tal. Lo que quieres hacer es llegar a, a la caída que hay más adelante por el agujero durante el momento. Grave mine. Si todo sale bien, básicamente lo que haces es este. Traslapar este momento Gravemind con este momento Cortana Pero honestamente es bastante difícil Lo que tu, yo te recomiendo es simplemente intentar hacer un slide jump y venir hacia acá Lo que quieres es agarrar este escudo burbuja Y también este cañón Brut Y ahora aquí vamos a hacer un pequeño brinco Simplemente brinco, disparo y llego acá En cuanto caigas escudo burbuja de protección Este Flood es medio molesto Entonces mátalo Y ahora vamos aquí a hacer otro slide jump Aquí, boom Y ahí está Vamos a llegar con buena velocidad Aquí le decimos hola que hace los floats, nos da un pequeño impulso y entramos. Y aquí viene otro momento, Grave si Gravemind. Logras, si logras hacer estos brincos para acortar este tiempo está excelente. Pero no te preocupes, simplemente continúa. El movimiento en diagonal durante estos momentos sí ayuda un poco, entonces hacer lo que hicimos con el hornet de movernos en diagonal este, hace que cambiesemos un poco más rápido, entonces... Ahí sí no sé tú cómo Eso puedas ver el stick. Pero ahí vamos Aquí igual unos cuantos Slidiums Porque el Grave va a estar acá otra vez Excelente Pasar esta puerta durante el momento Grave es bastante bueno Aquí ya van unos que Cinco este, Momentos de lentitud Entre Grave y Cortana Y pues la neta es bastante molesto Pero no te preocupes, el tiempo para es fácil de conseguir Toma esta cobertura desplegable importante Y ahora toma Espada, martillo te van a dar un punto de control antes de caer aquí. No te caigas, colócate en la orilla, apunta ahí, más o menos a la mitad. Y tira la cobertura despegable. ¿Quieres que quede más o menos ahí? ¿Por qué? Porque más adelante lo que vamos a hacer es subir. Entonces, simplemente asegúrate de que cuando la lanzas, cae. Y ahora sí, déjate caer. Y aquí hay varias formas de hacer esto. Una es simplemente, le pego esta caja. Vuelo con la caja. Tomo este camuflaje y le lanzo una granada a esa cosa que está ahí. Y simplemente golpeo y vengo por acá. Esa es una. Si tú dices, oye, Pedro, estás muy, muy crazy. Que eso no se vale. Entonces puedes venir por acá. Simplemente Granada de fragmentación ahí. Granada de fuego. Granada de picos. Espadazo. Si no se muere, segunda granada sin miedo. Ups. Y le matas a este sujeto. Esas son las dos formas de hacer esta sección, ¿ok? Aquí ten cuidado, a veces estos plots se, se ponen medio locos. Y ahora, aquí quieres pasar toda esta sección sin detenerte tanto. Entonces, simplemente ve rápido. Aquí simplemente brinca, brinca, toma este cañón brut y después te haces invisible. Wow, esto puede que se haga contraproducente porque chocamos ahí. No tanto, espero. Aquí simplemente ven todo este camino. Ignora a los enemigos, van a venir bastante. Aquí, como me detuvieron, me frené un poco. Entonces, tengo que seguir. Y en cuanto entres a este momento, Grave te vuelves este, invulnerable. Entonces, lo que quieres es llegar rápido si te siguen disparando. Este, intenta activar la invisibilidad un poquito Todo después de lo que yo hice. O simplemente que no te bloqueen. Para poder subir esa sección. Y ahora, punto de control y viene el Hell Room. Pon atención, hay dos maneras de hacerlo. Te voy a enseñar la manera sencilla: brinca, dispara para llegar acá arriba. Saca el martillo, hasta invisible, agarra la, la, el camuflaje, hasta invisible Brinca y agáchate aquí, y ahora simplemente de reversa Brinco, doy mazo, sin agacharme ni nada, simplemente llego Y ahora, puff, ya estamos acá Como puedes ver, bastante sencillo Ese cuarto es de los más complicados, y lo hicimos ver muy muy sencillo Ahora aquí si quieres simplemente brinca, y mazo, brinca, mazo, brinca, y mazo esto lo puedes hacer unas 3, 4 veces, pero pues no gastes mucho martillo, honestamente no vale la pena. Ahora aquí, ah, me hubiera gustado retrasar un poco ese punto de control. Esto que vamos a hacer igual es bastante sencillo, pues atención, brigo aquí, me coloco en esta caja, me agacho, voy a lanzar una granada ahí y después apuntar a esa parte morada, ¿ok? Entonces, granada, apunto, explota, rayos, la granada explotó de una manera muy rara, de, de seguro ni, ni movió la caja, tal vez estuvo un poco lejos. Entonces no, no pasa nada, lo hacemos de nuevo. Vengo por acá... Vengo aquí, me agacho Lanzo granada ahí Explota, doy el mazo Y voy a volar, más o menos por acá Estuvo bien Aquí no importa dónde vueles, el chiste es que quieres llegar por acá Si caes de este lado uh, Toma el camuflaje y Después ven por aquí Y va a haber unos momentos cortando y Gregmine Entonces lo que quieres es Simplemente dar de mazazos así Para cruzar Y si haces bien esto lo que puedes hacer es este traslapar este momento Grave Mile con el momento Cortana que está aquí. Pero no te preocupes si no logras traslaparlo, simplemente sigue. Dale tres mazazos. Si quieres darle un cuarto adelante, yo no recomiendo porque te quieres guardar un poco tu, tu mazo. Quieres traer más o menos 25 aquí sería lo ideal. Ahora aquí dale golpe. Le das el mazo para romperlo o simplemente dos. tres golpes. ¿Recuerdas? Y ahora seguimos. Ya estamos muy cerca del final. Ahora saca el cañón Brut. Y vamos a matar a unos cuantos flots Ah, por cierto, aquí hay otro momento Grave Mine. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Ya venimos por acá. Y ya no... Según yo ya nos quedamos sin martillo. Sí, nos quedamos sin martillo. Entonces no pasa nada. Era para todo lo que lo queríamos. Y ahora... Viene, como te digo, lo del ataque de los locos Aquí, a veces hay un de aquí Mátalos y ¿sí ves Mata a todas las formas de combate Ahora aquí, escudo burbuja Activo esto y recupero mi camuflaje Y ahora aquí simplemente es cuestión de esperar a que esto se abra Le disparo un cañón, un cañón Sigo en el escudo burbuja Cañón, regreso a mi escudo burbuja Y aquí simplemente esperamos un poco a que explote Me aseguro de que todo esté destruido, sí Espera, espera, y ahora sí Aquí puede que moramos Simplemente mata ese, ese Brut con el Mauler Y ven por acá aquí. Eh, Morir no es tan difícil Simplemente quédate en el escudo Burbuja la, la mayor cantidad de tiempo posible Y una vez que explote ya te mueves Y ahora aquí, venimos por aquí haciendo parkour En todo este camino Bastante sencillo Aquí ese ese Float a veces es medio estorboso, entonces dale dos disparos para que explote y puedas continuar Y ahora seguimos por acá, si, si no tienes Brut, lance una granada de plasma, una de fragmentación El chiste es que quieres que te deje de estorbar Y ahora en esta sección Vengo aquí, lo que voy a hacer es ahora, me voy a hacer invisible Y si recuerdas, dejamos nosotros el, el DC justo ahí Entonces, si todo sale bien y no nos mueven, simplemente nos paramos Brinco, disparo y llego aquí arriba Puedes hacerlo de manera normal Y ahora aquí, párate aquí Aquí, colócate y aquí, brinca y agáchate Para llegar acá Y ahora simplemente, venimos por acá Wow, qué buen slide jump Venimos por aquí, sin ningún problema Hola, ¿qué hace? Se muere ahora Ahorita ya no nos importan las balas del cañón Brut Lo que quieres es destruir el cañón Brut Entonces Vamos a seguir Ahí si te das cuenta solo destruye a uno para que cuando explotara moviera al otro. Vengo por acá. Ya no va a haber en este momento ningún momento oh, shit, momento Rayman o Cortana. Simplemente serial, seguimos. ¿Quién estaría tan loco para para o lo que, que hace, este se seguimos por acá. Busco una alternativa. Es medio molesto a veces ese sujeto. Para aquí simplemente lo que vamos a obedecer es seguir por aquí y dirigirnos al Pelican. Estaría interesante que me matara ese sujeto, ¿verdad? Y ahora aquí simplemente acabamos el nivel. Esto fue Cortana. Eh, honestamente, no es muy complicado. ¡Wow! no, vencimos a Nail. ¡Let's go! ¿Qué fue? ¿8.40? Eh, sin ningún problema. Espero que eh, no te cueste trabajo. Tenemos todavía unos 7 minutos de ventaja, entonces. Espero te sirva y nos veremos después. Gracias por ver. Hasta la próxima.